Hora de la verdad. Funciona. No mames, la guitarra suena como piano. Se requiere limpieza en el pasillo 3. Es una mejor de lo que esperaba. Hice esta canción con instrumentos chinos. Espero no me escuchen mis pinches vecinos. Juego en Polystation, juguetes de Superman. Cuesta todos 5 pesos, una ganga universal. No lo puedo creer que esto no suene tan mal. Y les recuerdo y no lo olviden, está mal pirateado.